Hola amigos de YouTube, les saludo su amigo Daniel en su canal de Sonsbit TV. Y bueno, lo prometido es deuda. Aquí tenemos a Loop Cloud, una alternativa de librerías de sonidos. ¿Y en qué se diferencia con splice Sounds? Pues bueno, vamos a descubrirlo en este video. Y bueno, eh, podemos este, crear nuestra cuenta dándole clic a este botón pero yo ya tengo creada mi cuenta así es que voy a loguearme con mi correo electrónico y, y mi contraseña y una vez que hemos nos hemos logueado satisfactoriamente pues podemos por ejemplo ver los planes, ver información, ver sonidos por ejemplo vamos a explorar qué tipo de librerías nos dan y realmente tiene una gran gran variedad. Tenemos, por ejemplo, instrumentos, tenemos todos estos. Se quitó. Es una gran cantidad de instrumentos impresionantes. Tenemos también por géneros. Por ejemplo, aquí tenemos hip hop, tenemos drum and bass, ¿qué más tenemos? Cinematic, rock, techno, trance, psy trance word, etcétera sellos pues son los sellos musicales que hacen estas librerías de sonidos también podemos decir sabes que dame librerías en un solo tono por ejemplo en fa por si tenemos nuestra canción este en esta tonalidad o en esta escala bueno pues vamos a buscar librerías que nada más estén en fa o también podemos filtrar por vpn es decir eh, mi canción está 125 ¿Sí? esto demora un poco porque está haciendo la consulta a la base de datos y me está buscando canciones de 125 pn miren esta tiene 125 125 etcétera eh, vamos a escuchar algunas de ellas ¿no? Ahora vamos a buscar uno de un género que a mí me gusta, que es el Tech House. Vamos a ponerle por género. Aquí debería estar Tech House. No, debería estar en la categoría de house. Y si, bueno, si por alguna razón no lo encontramos aquí, podemos escribirlo aquí arriba. Eh, aquí debería aparecer Tech House, es uno de los géneros más populares. Aquí está. Esto demora un poco, hay que ser pacientes. Y miren, aquí ya me ha filtrado Tetch con un VPN de 20 a 125. ¿Sí? Y podía ponerle algún tono, pero por lo pronto vamos a hacerlo así. Y si sí, podemos seguir este, por, filtrando, por ejemplo, que me dé loops o one shots, vamos a poner loops. Y de esta manera ya podemos escuchar los loops de una forma muy simple, solamente le damos clic. O este. Ahora, quizás no lo ha notado aún, pero mientras estamos preescuchando los loops, se escuchan unos pajaritos de fondo y un poco de ruido. Esto es adrede porque LoopCloud lo que hace es que se están protegiendo, ya que nosotros podemos grabar los sonidos mientras los estamos preescuchando y así no pagarles. Esto lo van a notar más con sus audífonos. De todas formas, podemos preescuchar las librerías antes de pagar. Eso no me suena tan Tech House, pero bueno. Eh, labels. Tenemos a loop masters que es muy bueno. Eh, ¿Qué más tenemos? Pues tenemos todos estos Get Down. Ese yo lo conozco. House loop, Etcétera. Ahora... Vamos a abrir la herramienta de Loop Cloud. Bien, aquí tengo la herramienta que en este caso es la aplicación de Loop Cloud, un software que podemos descargar a nuestro, nuestro sistema operativo. Y es básicamente lo mismo, pero con algunas herramientas adicionales. Pero miren, luce casi igual que la página. Miren, aquí tenemos algunas eh, librerías. Por ejemplo, vamos a buscar ahora de Sidetrans miren, aquí tenemos el género Scytran, y podemos filtrar por loops, de hecho es un poquito más rápido que la página web, podemos preescucharlas. <risa> excelente, podemos filtrar por one shots, por loops, etcétera, también podemos poner este sintetizadores, Uh, synths, por ejemplo, aquí ya nomás me está filtrando todos los sintetizadores. Ahora, no es un tutorial de la herramienta de Loop Cloud, pero aquí tenemos muchísimas herramientas que nos ayudarán a editar estos sonidos. Por ejemplo, podemos cortar por ejemplo quiero hacer unos cortes aquí aquí aquí podemos por ejemplo este este lo podemos poner al revés en reversa podemos seguir cortando y por ejemplo este al derecho y de esta manera hemos modificado el loop ¿Sí? Y por ejemplo, vamos a eliminar algunos que no, no me interesan. Este, con la tecla de suprimir podemos eliminar. Podemos disminuir el loop. Y por ejemplo, uh, podríamos seguir haciendo cortes. Y con esta herramienta podemos decidir qué pedacitos no queremos que se escuchen. Es decir que se van a silenciar pero no se eliminan. Lo cual me parece genial. Voy a activar el sonido del último trozo. Simplemente dando clic. Entonces este no se escucharía en teoría. Tiene un poquito de delay. De retardo. Pero eh, la idea es que ustedes puedan escuchar esto en tiempo real. También tenemos zoom. Zoom in, zoom out podemos eh, cambiar el volumen individual de cada uno de estos miren como la frecuencia cambia o sea tenemos un editor de audio bastante bastante bueno ¿Qué más podemos hacer pues por ejemplo podríamos esta herramienta me encantó ya que con esta herramienta podemos cambiar la posición del trocito que estamos afectando simplemente arrastramos hacia la izquierda o hacia la derecha y podemos cambiar la posición de diferentes trocitos como están viendo en pantalla. Y de esta manera hemos creado una nueva versión del loop. Etcétera, ¿no? Y bueno, si tuviera créditos, si tuviera este dinero o créditos en Loop Cloud, podía comprar esta librería. Aquí dándole clic. Pero también podemos tener acceso, no sé a cuántos gigabytes, pero tenemos una amplia cantidad de, de librerías gratuitas. Y todas estas son gratuitas. Entonces aquí por ejemplo voy a eliminar estas. O simplemente cargo una nueva. Y bueno, este una vez que esta esté procesada, podríamos arrastrarla a a nuestro software de, de producción musical por ejemplo Ableton Live, Cubase o el que ustedes estén utilizando yo voy a utilizar para este ejemplo Ableton Live bueno aquí ya tengo Ableton Live abierto o cualquier software de producción musical que ustedes estén utilizando, cualquier Do y por ejemplo aquí ya tenía editado un sonido podríamos por ejemplo arrastrar eh, la librería original a nuestro software podemos reproducirlo o por ejemplo podemos tomar este que hemos editado aquí simplemente arrastramos este el procesado y ya lo tenemos ahí es más corto porque yo deliberadamente lo lo hice más corto por ejemplo elimino esto y puedo reproducir a partir de aquí <risa> es completamente un desastre pero esto tiene que ver con con este con el VPN por alguna razón este no está cuadrado al VPN del proyecto pero es fácil, simplemente lo pongo aquí a 140 a uno de los transitorios y ya en teoría ya tendríamos este todo cuadradito mm, por ejemplo este quiero poner a 140 ahí está entonces ya todo está cuadradito a 140 VPN una de las cosas que me gusta de este plugin o de este software perdón este, que podemos agregar nuestras propias librerías este, locales de, que ya tenemos en nuestro disco duro. Entonces aquí por ejemplo tengo todas mis librerías, miren las tengo separadas por, por géneros, que es lo que yo les recomiendo para no hacerse bolas. Aquí en mi librería local tengo algunos drum loops que voy a reproducir en un momento. Y bueno, este, en vez de utilizar aquí, por ejemplo, el browser de su software, podríamos utilizar mejor este, este, esta aplicación para poder escuchar nuestras librerías. Por ejemplo, esta ya está. Entonces nada más la vamos a arrastrar. Y como ya estaba nuestro disco duro, no tenemos que comprarla. obviamente este no le queda porque no es del mismo género pero bueno la idea es la misma y bueno mi veredicto es que definitivamente para mí desde mi punto de vista es mucho mejor Loop Cloud que splice sounds pero me gusta splice sounds por la capacidad de poder hacer proyectos colaborativos eso definitivamente me parece genial pero en cuestión de librerías de sonidos, a mí me pareció mucho mejor este Loop Cloud, definitivamente. Y bueno, pues me despido hasta ahora para que este video no se alargue más. Y pues nos vemos en futuros videos. No se olviden suscribirse al canal. Si les gustó el video, denle eh, manita arriba, denle like. Y bueno, pues este, estén pendientes de próximos videos y estén pendientes también en la comunidad. Aquí en este mismo canal estaré subiendo encuestas, estaré subiendo publicaciones. Bueno, sin más que decir, me despido de todos ustedes. Que estén bien. Cuídense todos. Bye.